Eh, nos pusimos internacionales y voy a aprovechar, voy a aprovechar a el, el vuelo eh, cruzando las, las fronteras de Argentina, las millas tal cual, que no nos salen gratis igualmente, pero en este caso nos trasladamos un ratito a Brasil que si, si debe estar movidita la cosa eh, ahí y nos lo cuenta como siempre Úrsula Asta, compañera de radiográfica de Farco, además corresponsal allí en Brasil. Úrsula, ¿cómo va? Bienvenida. Hola compañeras, compañeros, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes. ¿Sabés que me voy a meter en la, en la Por conversa favor. que venía? Sí. Porque en la, en la primera vuelta pude visitar acá el sindicato de metalúrgicos, que Ajá. es donde sale Lula, uh -huh. y cuando visité la sala de la dirección, ellos eh, publican un diario que se llama Tribuna Metalúrgica. Las tienen portadas enmarcadas en una de las paredes, y hay un montón de Maradona. son fanas de Maradona. yo en ese momento me... Me emocioné muchísimo de verlo a Maradona, Maradona joven ahí en la oficina uh -huh. de, de Metalúrgicos, donde asiduamente balula además. Claro. Pero, perdón, luego Viéndote eliminado de un mundial, no doble mérito. Sí, porque claro. Bueno. En Nápoles claro. y acá en Argentina, digamos, embanderar a quien te llevó a la gloria es una cosa y embanderar a quien te te sacó la gloria. Te sacó, además, en un contexto, porque ese partido me parece que no, no sí, se lo olvida mal. nunca. Ni allá, ni eh, acá, bueno, eh, pero en, en, la, en el periódico, fue cuando falleció Maradona, que además mañana es el cumpleaños. Exacto. Mm, claro, estamos festejando la Nochebuena hoy. Claro, claro, está bien. Eh, en el periódico hicieron, cuando él fallece, bueno eh, varias ediciones y de hecho decía el, el más humano de los dioses. Y se lo veía un maradona joven no, en, en las portadas. Eso sí, es inesperado. ¿eh? Lo, lo que te quería preguntar, ¿es un periódico, digamos, de divulgación gremial o es un periódico que tiene el gremio, digo, como acá, este, no sé, el Súter tiene página 12? Eh... No, no, no, no. Es un periódico de, de divulgación gremial, ah. es un periódico que sacan todos los días, se llama Tribuna Metalúrgica, para, para, es un diario, diario sí. claro, para afiliados, afiliadas, y bueno, obviamente, supongo que lo divulgará por algún otro lado. Pero no es que. Pero el contenido básicamente es gremial. Es este, la lucha sí. de los. Y te meten exacto. a Maradona ahí, está perfecto. Mirá, perfecto, todo, exacto, sí, todo es desmesurado allá, sí, ¿no? Sí, todo sí, es. A sí. eh, bueno, gran escala. Habla, hablando de desmesurado, imagino que las energías que se deben estar sintiendo allá, a horas y a vísperas de, del balotage eh, es intenso. Contanos vos, Úrsula, eh, un poquito, que además estás en contacto constante. Bueno, sí, la agenda de campaña, de las campañas viene muy intensa, eh, con muchas actividades, eh, la, la alianza que, que es el Brasil, la esperanza, que lo lleva a Lula como contendiente, son, eh, bueno, 10 partidos políticos, aunque hay que decir que después de la primera vuelta eso se amplió un poquito más, porque se metieron eh, adentro, digamos, del barco unos y unas cuantas más, eh, y uh -huh. en ese sentido hay... Por un lado, eh, bueno, movilizaciones, eh, agenda territorial. Ayer, ahora, en, hoy por la tarde, a las 2 de la tarde, Lula convoca en la Avenida Paulista una gran marcha carnaval que se llama Caminata de la Victoria, donde es, ese es su cierre de, de campaña, también hizo lo mismo de cara a la primera vuelta. No tienen además, veda. ¿Cómo? No tienen veda, digo, hoy, hoy pueden hacer campaña. Mira, tienen veda, pero es una veda diferente. ¿Qué ah. quiero decir con esto? Él puede estar en la calle hacer esta actividad, pero no puede uh -huh. hablar, no puede dar un discurso eh, al público en ese Mira. momento. Así que es una veda, pero diferente a la nuestra completamente, porque además hasta el último día, imagínate, se está así en, en actividad. Eh, y al mismo tiempo se van organizando reuniones, encuentros, conferencias con, con distintos, distintas representantes de las fuerzas políticas que acompañan, como es el caso del PSOL como es el caso de Redes de, Red de que es otro partido político, el de Marina Silva, eh, y algunos más, así que hay eh, una, una gran agenda y mucha eh, perspectiva, ansiedad, diría, sobre lo que sobre lo que va a ocurrir eh, mañana, uh -huh. que es ir a las urnas y después conocerse el, los votos, ¿verdad? Una campaña, además, Al... muy eh, bizarra por momentos, digo, muy este, intensa, pero además, a ver, al punto de que hoy esta semana que Lula había que tenido que salir públicamente a aclarar y a desmentir que él tuviera este un pacto con el diablo. Sí, sí. Eh, sí. Digo, no, no, esta es una cosa que se discute en una campaña. sí que, eh, eh, bueno Por o sea, la acción de los evangelistas, de los evangélicos. Eh, en la campaña hubo hubo mucho de eso, eh, no solo esta semana, sino en las semanas anteriores, al punto que sucedió algo muy particular, que habrá que ver, me parece, en la posterior, sus, sus efectos, digamos, si es uh -huh. posible eh, eh, revertir o aminorar la, la cantidad de, de esta cuestión de las mentiras o de las noticias falsas, porque lo que pasó fue que el Tribunal Superior Electoral, esto fue la, la semana pasada o, o la anterior, hace ya hace ya algunos días, está habilitado para eh, borrar contenidos falsos y para multar a, eh, a, bueno ante la difusión de esos uh -huh. contenidos falsos que sobre todo emanaban eh, o emanan del, del oficialismo y del bolsonarismo. Eh, y de hecho Bolsonaro salió a decir frente a eso que salió a acusar de censura, de que lo estaban censurando. Eh, y entre otros elementos, además de eso, también se dijo que Lula iba a cerrar iglesias bueno y, y otras cuestiones que sucedieron y que, eh, bueno, por lo menos institucionalmente se respondió eh, de esta manera, entre otros entre otras cosas que fueron pasando en, en la campaña, eh, y por lo cual Lula, muy particularmente sobre, sobre ese tema, tuvo una agenda muy relevante vinculada a mostrarse tanto con, con sectores de, de la Iglesia Católica como con sectores evangélicos, de hecho, Hace algunos días atrás él publicó una carta compromiso a los sectores evangélicos donde él decía que en su gobierno se va a respetar la libertad de culto, se va a respetar a la familia. Y no solo eso, sino que además se mostró en, en, en iglesias evangélicas, caminando mucho las, las favelas en Río, los sectores del interior paulista y también... Eh, se generó incluso una plataforma en la cual los y las fieles pueden eh, llevar sus consultas respecto de eh, la plataforma de, de, que lleva Lula a la, a la contienda. Así que hubo, eh, diríamos, como con, con un, la campaña tuvo también como un público específico poder llegar, poder abrazar a, a estos eh, sectores, muy particularmente que son un voto muy importante en, en Brasil, uh -huh. digamos, ¿no? Claro. no es algo menor. Son más de la mitad de la población brasileña, profesa la fe católica y la fe evangélica está creciendo enormemente. Tal cual. Úrsula, eh, tenía do, dos inquietudes por mi parte que tienen mucho que ver, tanto con el resultado electoral como con el impacto de ese resultado electoral posible en el continente. El primero, sí. hablabas hace un rato de nuevos apoyos, ¿no? Bueno, eh, contabas eh, los sectores que conforman eh, la coalición que lleva Lula Sí. Más nuevos sectores que se han agregado, entendemos luego del balotage, lo primero sí. que nos surge es, no, esto no es numerología, pero más o menos, eh, sí. se trata de sectores que tuvieron un buen desempeño en la primera vuelta, que pueden ayudar a, a, a inclinar la balanza. Y la segunda, bueno, si, si la cuestión latinoamericana está presente en la campaña de alguna manera... Eh, mm. o no, digamos, sea lo que va por fuera. porque Se sabe, Henry Kissinger lo decía, a donde vaya Brasil irá a Latinoamérica. Que claro. eh, alguien que sabía, ¿no? Res respecto del, del primer punto, eh, hasta el, hasta la primera vuelta electoral, eh, esta alianza, digamos, lleva 10 partidos. hacer alguien del, del, del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad me decía, mirá, no es tan amplia como se dice, porque en realidad esos 10 partidos, 7, me decía, eh, son de izquierda. O sea, 7 ya son aliados históricos, son uh -huh. solamente otros 3. Eh, y lo que sí pasa después de la segunda vuelta es, por ejemplo, un gran protagonismo, incluso en la campaña, incluso mostrándose con Lula en la calle, de Simone Tebet. Simone Tebet es la que salió tercera en la, en la primera vuelta, si uno tiene que ver los votos, la verdad es que es, eh, digamos, muchísimo menor que lo que tuvieron Lula y Bolsonaro, muy por detrás, cuatro puntos. De todas maneras, eh, esos cuatro puntos implican Sonora muchísimos hoy. votos. Eh, que también hay que, hay que decir, no son siempre completamente trasladables, ¿no? Pero bueno, ella se ha mostrado muy fuertemente y es probable que eso es claro, implica alguna, alguna negociación, alguna promesa vinculada a un eventual eh, gobierno de Lula. Participación en el gobierno, probablemente. Exactamente, exactamente. Y algo interesante que, que también me parece que es un, un punto a destacar es que hace dos días Lula publicó algo que se llamó Carta al Brasil de mañana. Lo que me decían las otras fuerzas políticas es que no, no fueron consultadas sobre eso, que no, no sabían que Lula iba a sacar... Esa, esa carta pública y que, bueno, cuando la vieron hubo un poco de a ver de qué se trata esto y que eh, en realidad Lula ahí no dice nada por fuera de lo que ya venía eh, prometiendo, de lo que ya implica la plataforma conjunta que armaron de cara a las elecciones del, del 2 de octubre, por lo cual fue tomada de muy buena manera. E incluso me decían, los, los sectores financieros no lo tomaron tan bien, porque... En esa carta, que es en la previa, a la segunda vuelta, no se observa, por lo menos retóricamente, ninguna concesión nueva eh, o ningún otro elemento diferente de lo anterior. Entonces, bueno, la, estas fuerzas lo veían bien y decían, bueno, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver ante un eventual gobierno de Lula de Ganar cómo se va a conformar eh, ese gobierno. Eh, pero bueno, también hay mucha perspectiva y ante la pregunta sobre las otras fuerzas políticas, lo que te dicen rápidamente es, mira, lo primero es derrotar a Bolsonaro eh, claro, y bueno. después vamos viendo un poco así. Ay, eh, y América Latina. Úrsula, otra de las preocupaciones... Estamos en la agenda. Ah, perdón. Sí, sí, sí, me, me quedó esa. Eh, mira, eh, tanto en la plataforma de, la, de las propuestas de, de Lula en torno a, a la cuestión internacional, eh, se habla de una gran alianza con América Latina y del fortalecimiento de los BRICS. Hace dos días estuve en una conferencia en la que estaba Celso Amorín. Celso Amorín fue el ministro de Relaciones Internacionales de Lula, después fue ministro de Defensa en el gobierno de Dilma, y él lo que decía es, bueno, este es un mundo distinto en el que Lula asumió en el año 2002. Hay, digamos, una situación más hacia la eh, multipolaridad, aunque con mucha conflictividad, y decía, hay que generar equilibrios dentro de la geopolítica, hacía una crítica sobre el Consejo de Seguridad de la ONU y su, la posibilidad de algunos países de vetar algunos elementos ahí y eh, subrayaba la importancia del BRICS y también decía, a título personal, dijo, eh, la eh, posible integración de la Argentina dentro del de BRICS va a ser fundamental para el peso que tenga allí América Latina y el Caribe. No, eh, una de las cosas también que, que circulan así, bueno, de decir... ¿Qué es lo que va a pasar? digo Creo que el día de la, de la elección Bolsonaro podría haber parafraseado a Margarita Stolbizer y decir, yo ya gané ese día de alguna manera apareció una masa crítica del bolsonarismo qué expectativas hay en torno al día después o incluso al mi, a la misma noche de, de mañana, ¿no? en función de los números que pueda haber y en esta idea de que ya viene apareciendo bueno, que además eh, pasó a otro nivel con lo que fue la toma del Capitolio por parte de fanáticos de, de Trump, este día de si no ganamos no reconocemos el resultado Claro, eh, hay un elemento que siempre se dice, ya lo habrán escuchado por supuesto, y es eh, en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada norteamericana. Eh, y lo que aquí sucede es que por lo menos lo que iban distin diciendo distintos referentes, tanto del PT como militancia de organizaciones políticas, también lo decían desde el PSOL, por lo menos con, con quienes pueda hablar es, bueno, a ver, Bolsonaro no, no se sabe qué, qué va a hacer. Sí se espera una, una victoria de Lula. Ahora también hay un escenario en el cual puede ser por una brecha corta. Eso eso es una, una, una posible realidad, una posibilidad exactamente. Y que tienen que acontecer digamos, dos factores fundamentales. Por un lado. Que la comunidad internacional el domingo por la noche salga rápidamente a reconocer los resultados ante la eventual eh, bueno, que, que victoria de Lula, que salga a saludar, que salgan los presidentes a, a saludar eso rápidamente. Y si uno tuviera que hacer un análisis, eso hay, digamos, hay eh, lugar para eso, tanto en América Latina como en Europa, como en el mismo Estados Unidos, del cual eh, también, digamos, hay un apoyo de, de Biden a Lula. Eh, y por otro lado, que las instituciones de, de Brasil reconozcan también el, el resultado. Eh, en ese sentido, pareciera para Bolsonaro eh, no haber margen, digamos, estar más bien aislado en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que haga? Bueno, obviamente es, es imposible predecirlo, pero hay una cautela, una alerta eh, sobre eso cuando, cuando uno va hablando aquí con la militancia. Bueno, entonces así estamos, con estas expectativas y con este balance hacia mañana, que obviamente seguiremos atentos y atentas a, a, a todo lo que suceda, el, los números sobre todo y el minuto mm. a minuto, así que Úrsula, gran jornada de trabajo te espera, éxitos allí y estaremos seguramente en contacto nuevamente. Bueno, les mando un, un fuerte abrazo, un placer hablar con ustedes y la seguimos, beso grande. Gracias, Úrsula. Gracias, hasta pronto. Bien, Úrsula. Úrsula. hasta compañera de gráfica del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nuestra compañera allí es de Brasil, contándonos un poco lo que está sucediendo en las vísperas de este balotaje, esta segunda vuelta que se va a estar dando mañana y que nos tendrá seguramente en vilo a muchés! A oh, muchos.